Bueno, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes En este programa de mañana Desde las 7 hasta las 10 De la media mañana Estaremos con ustedes Y ahora en este momento está Tony García con nosotros Para el tema deportivo ¿Cómo andan bueno, los deportes, bonito, Tony? Buenos días Bueno, muchas gracias eh, Buenos días a todos el, de Los deportes candentes como siempre Y sobre todo muy contento porque ayer un dominicano eh, Juan Soto de los Nacionales de Washington Se convirtió en el héroe ofensivo, para darle la victoria a su equipo, los nacionales, sobre el equipo de los cerveceros de Milwaukee, con un hit conectado con las bases llenas, un limpia bases, eh, contra el lanzador relevista la Josh Hader, y entonces, Soto se convierte en el héroe de los nacionales, al disponer 4 por 3 en el juego de eliminación, que ya lo catapulta a la postemporada y van a enfrentar al equipo de los Toyers de Los Ángeles. El equipo de Milwaukee estaba ganando todo el camino, 3-1, pero luego en el octavo episodio pues aparece el bate de este sensacional dominicano que desde que subió a las mayores ha sido toda una sensación. Subió con apenas 19 <coughs> años de edad este joven que ahora tiene precisamente 21 años, Juan Soto. Pertenece aquí a los Tigres del Licey en la pelota dominicana, pero olvídense de que ese muchacho Vaya a jugar. jugará pelota en esta... <risa> eh, en fue esta el pelota. bate de él y el error de juicio de Rafield. <risa> Una estupidez como el macho de batazo los batazos, <risa> como se van a cortar, no se cortan <risa> así. Tú tienes que hacer, sobre todo cuando están la base, tú, está la arriba. tú tienes que tratar de que la bola te quede adelante. Él entró no. más, él comienza. Ay, dominicano, Una, un disparate del no americano. Va no, a no denigrar, no, no, no la de Eso, no no, a pero, de que, Eso ha sido un hit. análisis. <risa> Sí, so fue, un hit, fue un hit. Fue un hit, pero no tenía por qué cambiar que el tema como estaba. Que haya sido un hit y error, pero yo estoy diciendo que fue hit al principio. Sí, y la yo estoy diciendo que fue error. Bueno, pero. Y que eh, el error fue lo que permitió. Exacto. Hay que, que darle, no me diga una sola cosa, que no me venga con esa bulla. Hay eh, que darle el mérito al dominicano. Des, desempeño Soto, y suerte. A Juan sí. Soto. <risa> ¿Por, ah, qué? Y ¿Por qué no lo hizo Trias Turner o no lo hizo otro de, lo, de los bateadores que tiene Washington eh, ahí? Porque ahí ah, fue que cometió el error el Rayfield. Es un momento donde pasa. Muy bien, entonces ah, la noticia es por error del Rayfield. Eh, el equipo de Washington gana ayer ya, según Sócrates. Cambié el titular. No. Eh, señores, Dallas Kaikol, oh, el zurdo no. de los Bravos de Atlanta. Ese va a ser el abridor pero, del primer día no, no. para el partido... Donde los bravos van a enfrentar al conjunto de los Cardenales de San Luis. Este serpentinero zurdo eh, tiene récord de cuatro victorias, dos derrotas, con 3.31 de efectividad en postemporada, en 10 partidos, de los cuales nueve de ellos ha salido como abridor. Eh, Dallas caycol tiene vasta experiencia allá porque pertenecía al equipo de los Astros de Houston. Y es el hombre en el que ha confiado el dirigente del conjunto. De los Bravos de Atlanta Por su parte para enfrentarlo a él El equipo de los Cardenales de San Luis Lleva a Miles Mikolas Que es el, el Otro lanzador que va a estar Por el equipo de los Cardenales Este en cambio Pues tiene una marca Negativa de 9 y 14 En la temporada regular Donde Va a realizar su primera salida En postemporada, Obviamente en ese primer juego nos quedamos nos, nos quedamos con Atlanta en esa línea porque la experiencia de Dallas Kaikol sobre el otro es superior, ahí está precisamente Miles Mikolas, quien será el lanzador del equipo de los Cardenales de San Luis ayer inició la convivencia deportiva curricular donde eh, cientos de niños se dieron cita en el Polideportivo San Martín en tres modalidades para el día de ayer que fueron atletismo, gimnasia rítmica y baloncesto en, también en la modalidad 3x3. Ahí estamos viendo un partido entre el politécnico Manuel María Castillo y el conjunto del Colegio Santa Rosa que se clasificó al partido final en el día de hoy para enfrentar al centro Flérida Hernández. Ese partido va a ser celebrado a las 9 de la mañana en el Colegio Santa Rosa de Lima en el día de hoy el partido final ayer participaron los centros de eh, César Nicolás Penson de la comunidad del Caimito participó también el Liceo Brasilia Pepín también estuvo participando la escuela San Martín de Porres y el Pedro Francisco Bonó de la Peña o sea que una, una convivencia deportiva bastante colorida en el día de hoy se juegan las modalidades de voleibol, carrera de orientación y también eh, béisbol en el complejo deportivo Juan Pablo Duarte y también en un escenario para el voleibol, el Colegio Santa Rosa de Lima. La dirección técnica de voleibol está a cargo del profesor experimentado José Augusto Morel, quien es el director técnico de esa disciplina. Y ya por último, eh, hoy inician los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto. Ahí tenemos el calendario. Eh, el equipo de los indios en el partido número uno enfrentando aquí al conjunto de los Soles del Este en el Mario Ortega. Y entonces, posteriormente el viernes, eh, el juego será en el Polideportivo de Invivienda. Ya para el, el domingo. El partido será a las 4 de la tarde en el Mario Ortega otra vez y entonces, si es necesario, se jugarían los otros dos partidos. Vamos a darle buenas vibras para que nuestro equipo de indios de San Francisco pueda eh, continuar ganando ahora en esta etapa de los playoffs, de estas eliminatorias y podamos ir a la final y levantar el setor de campeón. Eh, por el momento es todo lo que tenemos en deporte. Gracias a Gracias, nuestro Tony. querido amigo y compañero mañanero, a Don Tony. Sí, señor. Gracias, Tony.